de la mañana, 27 minutos, momento de entrevistas para hablar de temas económicos y específicamente de exportaciones. Para ello, quiero saludar en esta mañana a don Gary Rodríguez, que es director del Instituto Boliviano de Comercio Inter Exterior, que ya está con nosotros. Don Gary, un gusto saludarlo después de tanto tiempo. Milton Guzmán, desde Estudios en La Paz. Por su intermedio, un gran saludo a todos los colegas, amigos, periodistas, comunicadores sociales, ...que cumplen un rol tan pero tan importante en beneficio de la sociedad boliviana. Las exportaciones, Milton, eh, han empezado con buen pie en general, vamos a decir así... ...han crecido hasta el mes de marzo, según el último reporte del INE, un 31%. Esto significa que comparativamente al primer trimestre de la gestión eh, pasada... ...están en 725 millones de dólares por encima... Pese a que las importaciones también se han expandido en un 31%, esta subida de las ventas externas ha hecho que en los tres primeros, primeros meses de este año, Bolivia haya empezado con un superávit de 468 millones de dólares. Para destacar además que comparativamente eh, hacia atrás estamos eh, con un nivel de exportación eh, apenas por debajo ...del mayor nivel logrado en un trimestre que fue en el 2014, eso quiere decir que entre enero y marzo de este año hemos logrado la mayor cantidad de ingresos de divisas de toda la historia del país, excepto en el año 2014, que era el último año de la bonanza a nivel internacional, o sea que hemos empezado bien... Hay obviamente algunos sectores que no han crecido, pero hay otros que están con un excelente desempeño y que nos mandan señales de que la salida definitiva a la crisis que nos azotó en el año 2020 y el acelera, la aceleración de este proceso de recuperación tiene que ver con ese tipo de exportaciones en las cuales me gustaría profundizar. Claro que sí, es 31% de crecimiento entonces al primer trimestre de las exportaciones, el dato que nos brinda Don Gary Rodríguez del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Pero, ¿cuáles han sido los productos, la, la producción que más ha aportado a este crecimiento? Por favor, Don Gary. Bueno, Bolivia es un país que ha dependido históricamente de muy pocos productos, ¿no? En su tiempo recordemos el oro, la plata en la época colonial, también los primeros años de la república, luego en la goma, la quina, después el estaño durante mucho tiempo, luego entramos en el ámbito del petróleo y eh, minerales en, en general y ahora estamos eh, en una situación donde se comparte eso entre hidrocarburos y minerales. Esta situación, gracias a Dios, está disminuyendo en función de la expansión de las ventas no tradicionales. Sin embargo, nuevamente, hasta el primer trimestre de este año, 75% de las exportaciones tienen que ver con minerales y con eh, hidrocarburos. De hecho, el 52%, 52% de cada 100 dólares que recibimos, eh, desde el exterior por ventas de productos, corresponde a minerales, minerales como el oro, el zinc, la plata, el wolfram, el estaño, el cobre. Eh, luego tenemos, y esto es algo que quiero destacar, al sector no tradicional. Cuando hablamos de exportaciones no tradicionales, nos estamos refiriendo a todos los productos, excepto minerales y eh, eh, hidrocarburos, que son recursos extractivos no renovables. Cuando sale una tonelada de mineral, cuando sale un millar de metros cúbicos de gas, eh, Milton, literalmente el país pierde esos recursos porque los minerales se han producido en millones de años y también el petróleo o el gas. Sin embargo, eh, las exportaciones no tradicionales son renovables, es más, o sea, son sostenibles en el tiempo. Y ahí estamos hablando de productos agrícolas, pecuarios agroindustriales forestales, madereros, manufactureros, artesanales. Y este grupo de productos que es la mayor cantidad del de bolsón de la oferta exportable representa ya 25%. Las exportaciones no tradicionales, esa es otra buena noticia, confirma por tercer año consecutivo de que ya supera las ventas de hidrocarburos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro país es menos dependiente lo que respecta a los hidrocarburos, imagínese un solo producto, gas natural, que va a solo dos mercados, Brasil y Argentina. En cambio, cuando hablamos de productos no tradicionales, hablamos de cientos de productos que van a decenas de países y podríamos particularizar algunos. Don Gary, y es importante por supuesto reflejar todo este trabajo que se ha desarrollado para lograr este importante objetivo en nuestro país. Pero a raíz de qué es que se ha logrado revertir esto que hasta hace un año y usted hacía la comparación no llegaba a este porcentaje. ¿Cuáles han sido los factores para hoy tener un crecimiento del 31% en las exportaciones al primer trimestre? Por favor. Mire, el año pasado ya tuvimos una fuerte recuperación del comercio exterior y este año vamos todavía en alza. Hay dos factores principales que están coadyuvando a ese propósito. En primer lugar, está el efecto precio que es indudable, es innegable. Eh, las cotizaciones internacionales en el mundo este, se han disparado, especialmente en el sector eh, agroalimentario, el de las materias primas eh, estratégicas en función de la guerra ahora, la, eh, Rusia y... Eh, Ucrania nos han complicado la vida por una parte en lo que respecta al abastecimiento de insumos eh, u otros productos alimenticios, eso ha hecho que suban los precios, pero cuando un país está preparado para aprovechar eso, entonces viene el beneficio. Y de otra parte está el esfuerzo, Milton, que definitivamente hay que destacar del sector productivo, porque miren, en el caso, por ejemplo, de las exportaciones tradicionales, las exportaciones de minería han crecido en el primer trimestre, un 276 por, perdón 27% en términos de valor y 19% en términos de volumen. Ha habido un esfuerzo de producir más, hemos mandado mayor cantidad que en el primer trimestre del año pasado. ¿Qué ha pasado con los hidrocarburos? Los hidrocarburos han subido 30% en valor pese a que el volumen ha caído un 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos exportado 20% menos que en el primer trimestre del año pasado pero ha entrado 30% más de dólares. ¿Por qué? Porque subió el precio del petróleo y eso empujó el precio de exportación del gas hacia arriba. ¿Pero qué pasa en el caso del sector no tradicional? Aquí es espectacular. 42% de crecimiento en valor, 42% de crecimiento en volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos creciendo con las exportaciones no tradicionales, llegando ya a más de 770 millones de dólares. En apenas tres meses, gracias a un mayor volumen de producción. O sea, estamos aprovechando ese mercado internacional que está ávido de alimentos y por eso estamos mandando, por ejemplo, soya y derivados, girasol y derivados, eh, castañas, bananas, azúcar, alcohol, leche, cueros, café, frijol eh, y entre productos ¿Dongari? manufacturados, con funciones textiles que han crecido. Todos esos han crecido en el primer trimestre. Estos porcentajes y estas cifras, eh, ¿en qué posición nos ubican si hablamos ya a nivel regional, a nivel internacional comparando? Porque usted lo decía, el mundo está atravesando un problema muy complicado a raíz del conflicto que existe entre Rusia y Rusia. ...y Ucrania y muy pocos países están preparados económicamente... ...con sus eh, planes económicos para llevar adelante, para sobrellevar esto... ...porque si bien trae algo de beneficio, el perjuicio es muy grande. ¿Cómo estamos a nivel regional y cómo, cuánto ha ayudado el modelo económico... ...que se está aplicando? Bueno, indudablemente los indicadores macroeconómicos del país... Eh, ...están en posición destacada... Creo que se ha hecho un trabajo previo importante, reitero, nosotros quisiéramos ver estos números todavía mucho más altos para eso necesitamos profundizar un trabajo público privado las imágenes que ustedes están proyectando por ejemplo allá de modernidad de producción escala, producción comercial, esa producción por ejemplo ahí hay una cosecha de, de, del grano de oro, de la soya que significa que Bolivia produce eh, 80% más de lo que necesita para consumir y ese es el modelo que queremos ese es el modelo que le conviene al país, es exactamente lo mismo que ha pasado históricamente con eh, los minerales y con, lo, con el gas que producíamos por encima de nuestras necesidades para abastecer al mundo. De esa forma es como crecen los países. Y ahora mucho más, y bien usted cuando recuerda el, la situación del mundo en la que estamos, donde eh, países como Ucrania, como eh, Rusia, que son fuertes abastecedores de maíz, fuertes abastecedores de trigo, eh, no están exportando porque están en un conflicto bélico porque hay problemas para el financiamiento, etcétera. Entonces, los países que tienen la capacidad para llenar esos vacíos son los que se están eh, beneficiando. Nosotros, por supuesto he dado los números, pero hay otros países como Argentina, como eh, Brasil, como Paraguay, Uruguay, que realmente van a hacer su jauja en función de abastecer una necesidad que es ineludible, como es la alimentación. Entonces, el modelo, ¿en qué consiste?, en combinar la, el crecimiento de la demanda interna, ese es el modelo que nosotros queremos eh, perfeccionar, con el modelo que apunta a las exportaciones al mercado externo, que ese mercado es el mercado verdaderamente casi infinito. Don Gary, quiero agradecerle por estos minutos con aviala con estas buenas noticias y estoy seguro que este ritmo de crecimiento de las exportaciones va a continuar y va a incrementar hasta fin de año y vamos a cerrar con porcentajes importantes. Muy amable, don Gary. No, al contrario, el agradecido soy yo y bueno, para bienes para nuestro país, de nosotros depende salir adelante y un gran abrazo nuevamente y felicidades para todos mis colegas. Amigos, periodistas y comunicadores sociales Bendiciones muchísimas, para todos Muchísimas gracias Era Don Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior Haciendo referencia a... ¿Cómo están las exportaciones en nuestro país? Han crecido en un 31% en el primer trimestre de este año. Un porcentaje importante, tomando en cuenta que en algunos casos se ha reducido la producción, pero sí el porcentaje y el valor de los mismos se ha incrementado. Hablándonos también de exportaciones tradicionales y no tradicionales, que son las más importantes y en las que hay que ir haciendo énfasis para mantener este crecimiento en nuestro país, 7 de la mañana, 38 minutos, pausa en esta primera edición de Noticias, y ya volvemos.